Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenido a tu canal de Avance y en El día de hoy vamos a ver un video brevemente cómo se hace la resta en Excel. Aquí tenemos una resta, vamos a restar 100 menos 50, aquí vamos a poner 100 menos 60 de manera horizontal, y aquí al 200 le vamos a restar 45, 35, 92. Tenemos otro ejemplo en este video también en el cual podemos calcular el sueldo, lo que una persona cobra con todos los descuentos que le hacen. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Juan Pérez donde él cobra 80 mil pesos, se le hace un descuento de 3 mil de cafetería, 4 mil de descuento de seguro y descuento de AFP 6 500, un total de 66 mil pesos. Entonces la otra parte es cómo nosotros mediante la resta de fechas podemos calcular la edad de una persona. Entonces, entonces cómo en Excel yo puedo realizar, la, la, por ejemplo, la edad de Juan es 23 años. Así que vamos a empezar con este video de una vez. Yo quiero restar 100. Quiero restar 100 menos 50. Simplemente en la columna donde quiero que aparezca mi resultado voy a escribir signo de igual, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar la celda. Si se fijan al mismo tiempo en la barra de fórmula se va poniendo la celda que es d 3. Entonces menos. Doy un clic a la otra celda que quiero restar donde está el 50 y simplemente le doy a igual. Fíjense cómo tengo 50. Vamos a hacerlo aquí de nuevo pongo, doy un clic primero y luego pongo signo de igual, le doy un clic a la primera celda, luego menos, y luego le doy a la otra, y luego a Intel Entonces, aquí vamos a restar el 200, le vamos a quitar la cantidad de abajo, doy un clic, le doy al 0. primero clic al 200, menos, doy un clic donde está el 45, menos, un clic donde está el 35, menos, un clic donde está el 32, y le doy a enter. Si se fijan, el total de esa resta es 28. Bien, Ok, entonces en el otro ejercicio vamos a ver simplemente Sofía Montaz, ella cobra 450 mil pesos, vamos a poner aquí un clic, le doy, pongo el signo de igual, le doy al sueldo, le digo menos, descuento de cafetería, menos un clic a descuento de seguro, menos otro clic a descuento de AFP. Entonces le doy a enter y si se fijan miren cuánto me da. El sueldo de Sofía. Imaginándonos que Sofía el mes que viene no gastó $2,800 de cafetería, sino que gastó, vamos a decir, eh, $5,000 de cafetería. Comió mucho, ¿verdad? Como ella comió, automáticamente yo lo doy a Enter. Fíjense como ya no son $437,000, sino que se modificó. Entonces ahora vamos a calcular la fecha, mediante la resta de fecha, y vamos a calcular el, el, la edad de una persona. Yo voy a decir, Alberto, vamos a inventarnos una fecha... De nacimiento para Alberto, simplemente copiamos signo de igual, copiamos la palabra fecha, copiamos paréntesis y vamos a introducir la fecha en este formato. Primero el año 1991, punto y coma, luego vamos a poner el mes, mes de septiembre, punto y coma y vamos a poner el día, vamos a poner 4 de septiembre. Cuando le doy a enter, 4 de septiembre 1991 y la fecha de hoy la introducimos así. Hoy estamos 7 de junio. Simplemente nosotros la ponemos de esta forma. Le damos al signo de igual. Escribimos la palabra hoy. Abrir y cerrar paréntesis. Y le damos a enter. Y se me pone la fecha de hoy. Entonces para yo encontrar la edad. De Alberto. Simplemente yo tengo que hacer es restar la edad actual. Entonces para yo encontrar la edad de Alberto. Le doy signo de, signo de número. Escribo la palabra año. Porque yo quiero restar solamente año entonces en año yo voy a escribir un clic a fecha actual menos año de nuevo seleccionamos, en caso de que no aparezca traten de escribir la palabra año con ñ, ponen su teclado en español seleccionamos la otra celda cierro paréntesis y le doy a enter y me sale y me sale que Alberto tiene 27 años se hace de esa forma, fíjense ese formato, porque yo necesito restar y especificarle a Excel que yo solamente me interesa restar años. Sumamente fácil, hasta aquí llega este video. No olviden suscribirse y darle a like. Vamos a seguir subiendo más videos para que aprendan todos.